Al menos en el momento que estoy haciendo y editando el video, el evento de Flames Shadow acaba de salir y ya lo conseguí debido a que ya estoy acostumbrado a encontrar el camino y los sitios en este tipo de eventos. No es nada complicado, sin embargo, si eres un jugador casual, te costará algunas horas por problemas que iremos repasando en esta guía, así que quédate para poder completar ese evento de skin de Shadow que es muy épica. Primero que nada, obviamente este es un video informativo de Weekend como se planeaba, sin embargo parece que el sistema de customización era solo un baiteo, ya que lo nuevo en la UBDAT es los nuevos sitios de los Time Trials, algunos pequeños ajustes en localizaciones, añadido de Super Badniks, y el evento de Flames Shadow. Para empezar, describiremos rápidamente la skin de Flames Shadow mientras le hago un showcase. La skin tiene en principio una especie de armadura algo extraña, las animaciones son las mismas, sin embargo tienen efectos de flamas que parecen partículas, sobre todo en la las es que sale una estela de flama bastante épica. Considero que esta es una skin, sin embargo se me hace mucho mejor que la skin de Shadow normal, sin duda alguna recomiendo conseguirla. Los requisitos para completar el evento son destruir 250 super badmix y causar 40 millones de daño a cualquier enemigo, ya que añadieron daño infligido a los super badmix también. A pesar de que los badmix no dan tanto daño, probablemente te den al final 1 millón de daño, así que recomiendo comenzar las tasks con la misión de los badmix en el recorrido infinito que estoy mostrando en pantalla ahora mismo. Puntos importantísimos a aclarar es que estoy yendo lento por el lag para que se vea bien a dónde muevo, eso sí, debes de destruirlos en el orden que yo lo hago para que se te regeneren infinitamente de manera correcta y puedas completar el evento lo más rápidamente posible. Tras haber completado esta task, nos dirigiremos a la batalla del DR Eggman en Emerald recomiendo buscar una partida con jugadores o peores que tuvo pocos jugadores, ya que, como me pasó a mí, me costó el triple de lo que me costaría infligir un total de 40 millones de daño debido a que se unieron un grupo de gringos vividos que causaron una cantidad excesiva de lag. Bueno, como es obvio, hay que ir causando tanto a los generadores como a Eggman cantidades grandes de daño sin dejar que tus aliados les causen más daño que tú para poder llevarte más puntos, y así completar el evento rapidísimo. En fin, por ahora eso es todo, me gusta hacer videos así de cortos pero con contenido bien de calidad y que sirva para traer el mejor contenido que se me haga posible, así que espero que a ustedes también les agrade y que haya podido ayudar a mínimo uno persona. Obviamente las instrucciones que di para el evento son solo mi método más rápido con toda mi experiencia en el juego, ustedes pueden hacerlo como quieran, cada uno se entretiene a su manera y no tengo por qué juzgarla. El guionista se despide, y, hasta pronto.